casi con un minuto y estamos aquí como todos los sábados eh, llevando a cabo nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato para en esta ocasión platicar por segunda vez con el delegado de Lina. Pues, como ustedes recordarán hace algunos años hablamos con Sergio que estaba delegado entonces eh, sobre otro tema. El tema que tratábamos en aquella época eran las mesas y sillas y, en general, este, el, el cuidado de la movilidad urbana en Guanajuato. Hoy este, tenemos el honor de tener a la arquitecta a Olga Adriana Hernández Flores, quien estudió la maestría de restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato en 1994. En 1995, trabajó en el gobierno municipal de San Miguel de Allende, creando la coordinación del Centro Histórico, un enlace del municipio y el INAH, llevando a cabo un mejoramiento urbano del mismo, elaborando el reglamento de anuncios y todos de la misma ciudad. La coordinación del Centro Histórico se convirtió en lo que ahora es la dirección del Centro Histórico y Patrimonio. Diseñó la ruta de capilla, capillas virreinales del municipio de Allende. En 2000, fue directora de desarrollo urbano de la ciudad de San Miguel de Allende. Intervino en el plan de manejo del centro histórico de San Miguel de Allende y de Porto declarados Patrimonio de la Humanidad, ganando un premio a nivel nacional. Participó en el plan municipal de desarrollo urbano de ordenamiento ecológico territorial de San Miguel de Allende. Fue miembro del Observatorio Ciudadano de esa ciudad, de San Miguel de Allende. Ha intervenido restaurando y adecuando muchos inmuebles en el centro histórico y el área declarada Patrimonio de la Humanidad en la ciudad de San Miguel de Allende. Entre ellos, la parroquia de San Miguel de Allende, Templo de las Monjas, Templo del Oratorio, Templo de Santana, Capillas a lo largo del río Laja, Casa de la Cultura, entre nosotros. Le quiero dar la bienvenida a. A doña Olga por eh, haber aceptado estar con nosotros esta esta mañana y recordarle que, que en realidad este el observatorio pues se dedica a eso a precisamente a ver cómo la autoridad eh, ella lo sabe porque también fue miembro de un observatorio en San Miguel de Allende y nosotros no no hacemos gestión frente a las autoridades pero sí que queremos que nos platiquen eh, frente a la gente que nos sigue, cuál es su actividad, cómo ven eh, el trabajo y todo, simplemente para darle contexto a las problemáticas que se van presentando cotidianamente en la vida de los eh, municipios. Eh, doña Olga, bienvenida, buenos días, y esta es su casa. Adelante. Sí, muchas gracias, y, y ahora sí que eh, agradezco al observatorio por, por permitirme estar ahorita este, en este tiempo con ustedes, y adelante este, ahora sí que estamos a la orden Sí, bueno, eh, en la ciudad de Guanajuato, yo recuerdo allá por los años 70 este, don Luis Ducón que era gobernador entonces tuvo la idea de hacer eh, una restauración de un edificio céntrico en donde había una cantina muy famosa, de incendio, y entonces, este, pues, empezaron a derruir ahí, se armó un escándalo, hubo grupos de ciudadanos que defendían lo que ellos decían que era patrimonio cultural de Guanajuato, el INAH, por su parte, bueno, pues, desde el punto de vista normativo, atendió este, aquella problemática, y hoy, pues, ya es un edificio común y corriente, ya no nos causa ningún escoso verlo ahí, y, y desde entonces eh, el INA como que parecía frente a los ciudadanos una instancia creada para decir que no a todas las peticiones de los ciudadanos, pero sabemos que no es así, sino que la, el, el INA tiene una misión que es de regular precisamente todo el patrimonio artístico, cultural, arquitectónico, pues para preservar nuestros valores, ¿no? Y precisamente queremos saber cuál es la visión de, suya respecto a, al tema de Guanajuato, al problema este que se ha presentado aquí en Guanajuato con, eh, eh, con este asunto de, de un centro comercial con la exhibición de, de cuerpos momificados o, o que se momificaron, es decir, eh, que nos explique a, a todos los que estamos aquí, este... Que desde el punto de vista de Elina, ¿cómo ven ustedes ese asunto? ¿Es cierto, ya se inició un procedimiento, ya, eh, digamos, faltan cualquier cosita para que se decida o, o, o cómo está la situación? Muchas gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto y, y bueno, y bien, bien lo, lo, lo comentas. Este, Elina, la... la el objetivo del de, de Instituto Nacional de Antropología e Historia es eh, el, la, la conservación del patrimonio a nivel nacional. Y nosotros tenemos una ley en la que, en la que nos este, fundamos precisamente para, para poder otorgar eh, permisos o, o, o no, en su caso de que, de que no se permita, por, precisamente por... por uh, Basados en, en la ley y basados también en la, en la um, experiencia y en el análisis de la imagen urbana de, de donde están localizados. Eh, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas es lo que nos fundamenta y sobre eso siempre nos vamos a estar, eh, ahora sí que respaldando, ¿sí? Entonces, en principio, eso es y nosotros lo. El, a lo que, a lo que eh, se, se, eh, se, vamos, se dirige o, se, o su objetivo principal es la conservación del patrimonio, que, que eso es, yo creo que eh, para todo también guanajuatense es lo que deberíamos de estar procurando, la conservación y preservación del patrimonio, porque pues es un, es un legado y es lo que identifica a cada a cada población eh, para ahora sí que preservarla para futuras generaciones. Bueno, ahora con el tema del del museo. Del museo y área comercial, porque así es como museo de momias y área comercial. Así es como ellos lo no, no lo solicitaron. Ellos me refiero a la administración municipal. Eh, Voy a hacer así un breve, breve resumen de lo, de lo que fue eh, en su momento, eh, en el 2019, tengo entendido que ingresaron eh, un, unos cuantos planos como anteproyecto de, de una de un de un área comercial con con exposición de, de, de cuerpos áridos, o sea, momias. Eh, se analizó, eh, tengo entendido que también por parte de, de la Dirección de Patrimonio Mundial y de la Coordinación de Monumentos Históricos a nivel nacional y, y por el Instituto Nacional este, de Antropología e Historia del de Centro INE en Guanajuato, y se le dio una factibilidad, una palabra que desde que, bueno, te, tengo el honor de estar ahorita en esta dirección, pues definitivamente cancelamos esa palabra, porque, porque no, no existe esa palabra como dentro de nuestros um, eh, dentro de nuestro reglamento para poder eh, este, validar algo, o sea, hay un permiso o no hay un permiso puede haber una eh, eh, una propuesta que, que puede ser eh, viable, pero no, no quiere decir que ya esté autorizado, y ese fue el caso en el primer oficio que se les hizo llegar a las autoridades, que esta factibilidad era, era una forma de decir, es posible que se haga un, un museo, bueno, ellos decían museo, pero viendo el proyecto, pues no estaba planteado como museo, sino una exposición, es una sala de exposición, nada más eh, para hacer museo, pues ahora el sí, proyecto faltaría mucho. Eh, después de eso, bueno, uh, se les dijo que, faltaba, que querían ver unas perspectivas, ingresaron unas perspectivas y hasta ahí quedó eh, en el... Hasta, hasta ahí se quedó con el arquitecto David Jiménez. Bueno, ya tomo yo posesión de, del cargo y analizo el estudio y veo que <coughs> Pues que definitivamente se necesita que ingresaran todo, todo lo, todo me refiero a, a todo el expediente completo para poder tener un registro, por lo menos el número de registro. Ya con eso este estaríamos empezando con una solicitud que pues ya viene dentro de los formatos de, del instituto para, para poder aprobar un proyecto. Y yo creo que muchos de los que han este, eh, intervenido de alguna manera el, el, el centro histórico o el área declarada patrimonio, pues lo, lo conocen. no Es un documento que se expide a través de la página del de, de instituto y ahí viene una serie, son más o menos nueve puntos mínimos que, con los que se debe de cumplir un proyecto. Uh, en el momento en que yo tomo este cargo de este también de este proyecto, veo que pues faltaba pues, más, más de la mitad de, de los documentos que se necesitaban. Eh, como un ejemplo, no, no voy a ahondar mucho, pero como un ejemplo fue en, pr en primera instancia la escritura. Eso yo creo que es un elemento básico precisamente para determinar si lo que nosotros vamos a probar. Está legalmente fundamentado, o sea, para, para poder aprobar algo, cualquier intervención en un inmueble, tenemos que saber que el que el, el, la persona que lo solicita es propietario de la tierra en donde lo va a hacer, la tierra, el inmueble o lo que lo que esté ahí. Y entonces, en principio, desde ahí sabemos que pues que nunca, nunca han ingresado ese documento. Y, y de ahí, bueno, de ahí, pues ahora sí que partimos para, para ver que si ni ese documento que es básico, ni la solicitud que también es un, es un punto básico para poder llevar un registro ya con número de, de lo que están solicitando, si no teníamos eso, pues uh, imagínense, eh, nosotros nada más hemos recibido ocho planos uh, arquitectónicos de un proyecto, pues ahora sí que como lo están diciendo ellos, de 70 millones, eh, pues ahora eh, nosotros necesitamos mucho más información que nada más ocho planos, unas perspectivas con algún color, eso, eso fue todo. Entonces, eh, definitivamente cuando lo analizamos en la Junta de Monumentos, vimos que pues era necesario decirles toda la lista de... de documentos que necesitarían ingresar eh, si sí, solicitamos algunas otras cosas eh, que en su momento a nosotros nos ayudarían como un como de dónde partieron para para que se pudiera cambiar el uso el uso de suelo porque eh, nosotros tenemos entendido que la escritura tiene una cláusula en donde no permite el área comercial. Entonces, desde ahí empezamos a ver pues una serie de, de anomalías que traía el proyecto. No había un, un concepto general, eh, no había del, del proyecto arquitectónico a lo que me refiero, no había un, una metodología en lo que se basaron para poder, eh, eh, vamos, a, vamos a, a decirlo de alguna manera, para que el. el volumen que iba a, a, a hacerse producto de ese proyecto se integrara al contexto en donde estuviera. Entonces, pues ahí desde ahí partimos que, que faltaban muchos elementos, no había un estudio museográfico, en fin, había, falta, faltaban muchos elementos que nos permitieran eh, analizar con más detenimiento y poder dar una respuesta a eso. Entonces, por eso eh, se les eh, invitó a que, a, a que pues, lleve, eh, ingresaran los documentos necesarios para poderlo analizar como se debe y, y bueno, pues ahora sí que a la fecha pues no, no se ha ingresado. Este, también se les dijo que pudiéramos tener unas mesas de trabajo, ah, tampoco a la fecha contestaron. Y bueno, pues este, ahí seguimos, digo, la verdad no seguimos esperando porque nosotros tenemos mucho que hacer, no, no vamos a estar esperando ese proyecto cuando llegue, pues qué bueno que llegue, pero y se, se analizará como todos los otros eh, proyectos que se ingresan, ¿verdad? Pero hasta ahí. Sí, muchas gracias. En los últimos días hemos visto que le han entrevistado a usted sobre este mismo tema, y algo que a mí me ha llamado la atención es la percepción de que usted ha dicho en la prensa, o al menos la prensa es lo que ha captado, que usted está diciendo que hay una violencia de género, porque la forma en que se comporta el alcalde hacia el ina no es precisamente... Eh, como si fuera cualquier institución sino que parece que cuenta que una mujer sea la delegada no podría decirnos sobre este punto si yo entendí mal a la prensa o la prensa entendió mal o qué está pasando este sí, ya hace algunos meses en algunas entrevistas que se le hizo al alcalde eh, en más de dos ocasiones se se percibe y se entiende, bueno, así lo sentí yo, eh, algunos comentarios que él hizo, sí lo sentí como violencia de género, definitivo, refiriéndose a, a, a las mujeres, eh, porque es que las mujeres hacen esto, es que porque las mujeres, o sea, yo lo sentí, sí lo, sí lo sentí, sí, sí, sí, lo, sí, así lo percibo, como violencia de género. Y luego, bueno, pues eh, yo creo que, se va, se va a comentar ahorita el, el famoso saludo que nos mandó eh, a, a, la, a la institución y bueno, pues eh, como yo represento esa institución, pues ahora sí que, este, pues con eso se, se, se ve eh, esa, esa violencia, o sea, como yo lo, lo considero. Yo considero que si hubiera estado un hombre en este, en este puesto, no, no llegaría a ser eso, creo yo. Así lo, así lo siento y, y sí, lo, lo hice saber a los medios. Gracias. Quiere hablar nuestra compañera Carla Piñón. Adelante, Carla, abre su micrófono, por favor. Sí, gracias. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos de esta manera tan clara y tan precisa todos los puntos, punto por punto, de, acerca de los permisos que ha creado tanta controversia este tema del, del museo que no es museo, del mumo. Yo le llamo el meme, que no es nada más que eso, una burla y un, un chiste. Eh, quiero felicitarla también por su valor, por su profesionalismo y por su transparencia. Con, con lo que usted está haciendo, maestra, está devolviéndole la confianza a las autoridades fe, eh, federales en hacer bien el trabajo, en hacer bien las cosas y, y me alegra mucho escuchar, yo no escuchaba su amplio currículum, pero me da mucho gusto escuchar que usted también fue miembro de un observatorio ciudadano y pues vemos también el compromiso tan grande y tan importante que tiene de hacer bien su trabajo para poder impactar de una manera positiva a la sociedad. En ese sentido, a mi felicitación y también quisiera decirle que como mujer y como miembro de un observatorio ciudadano, eh, rechazamos categóricamente la violencia de género que usted está llevando que usted está eh, padeciendo en este momento por un alcalde que quería eh, para, para poder y madurez para poder un diálogo transparente. No, eh, en ese sentido, maestra eh, nuevamente reitero mi felicitación. Eh, reitero mi agradecimiento como ciudadana por hacer bien su trabajo y por venir a mostrarnos aquí que las cosas y que los cambios son posibles por, gracias a personas comprometidas como usted. Muchas gracias, maestra. No, pues gracias a ustedes y, y qué bueno que, que así, lo, así lo ven y, y sí, este, definitivamente yo estoy en pro de, la, de, de que se hagan bien las cosas y sobre todo de, de que... Si en un momento dado las autoridades no tienen el conocimiento, pues sí exhortarlos a que, a que se hagan de, de gente eh, que, que tenga la, la, la especialidad en precisamente en, en la conservación del patrimonio. Y, sobre, y con ellos ahora sí que se, se orienten y, y, y hagan diálogo y hagan propuestas propositivas, que eso es lo que hace falta también... Este, mucho para, para Guanajuato. Sí, por favor, Marilena, este, si eres tan amable, abre tu micrófono. Hola, maestra Olga, muy buenos días. Estoy muy contenta y externo también mi felicitación porque tener el valor de, de, sobre todo, de sostener y de resistir la presión mediática a la cual somos sometidas todas las funcionarias públicas y digo todas porque yo en su momento fui una funcionaria pública yo voté en contra del museo en su momento y fue pues nos dejan como las malas de la historia no aquí este aquí maestra pues la verdad es que lo que yo le puedo decir es que mi felicitación sobre todo porque el tema no es de tener las cosas. Yo creo que es un tema... Yo creo que el, el ponerla a usted como la mala de la historia... Eh, pero es que se está desestabilizando mi, mi, mi internet. Ponerla a usted como la mala de la historia ante los medios de comunicación no es la manera, coincido, de, de dar un mensaje. Porque a final de cuentas, yo creo que todos queremos... Eh, lo particular, el bien, y usted está haciendo un bien mayor a los guanajuatenses, porque nada más lo único que se le pide al alcalde es la legalidad y que no mienta cuando diga algunas cosas porque desestabiliza la, el tema de la comunicación en cuanto al ciudadano, ¿no? El haber dicho que sí existía un permiso, el haber dicho que, que todo pues la deja para nos deja parados a lo, a, yo no le sé mucho pero me estuve informando y ahorita que veo lo que está diciendo, pues es que nos conlleva a lo que debió de haber sido desde un principio, ¿no? Entonces, por pues realmente mi tema es felicitarla y mi tema es este pues apoyarla para que se sigan haciendo bien y que se comuniquen las cosas correctamente, porque ahorita pues también ya se llegó a la rueda de la fortuna, ¿no? También la dichosa rueda. Muchas gracias. Este. Sí, por... muchas, muchas gracias. Sí. Si eres tan amable, pidi por favor. Mi querida arquitecta, muy buenos días. Me da gusto volverla a saludar. Yo creo que de, debemos ya enterrar un detalle bien importante que en este país debemos regresar a las instituciones. El Instituto de Antropología e Historia es una institución presidida por una gran arquitecta y mujer, y muy reconocida y respetada en San Miguel Allende, y ahora en Guanajuato. Yo no voy a referirme, con todo el respeto que merecen a un señor que se dice Edil de Guanajuato, y que ofende a, <muchas> a las mujeres y que realmente queda como un patán, esos no somos los guanajuatenses, Olga. Que quede claro, ¿eh? Para nada somos nosotros. Él no es ni de Guanajuato, para empezar. Pero sí me gustaría, Olga, dejarte una inquietud, como guanajuatense de Guanajuato. Yo regresé a Guanajuato a morir en paz. Tengo 74 años de edad. No habría forma de que antropología historia incluía a volver a rescatar la ciudad de Guanajuato si la recorres como estoy seguro que lo has hecho subes a la presa la olla y está deshecha el estacionamiento de Palacio Gobierno el jardín lleno de cantinas hemos ido destruyendo el patrimonio de la humanidad en San Fernando tras la disputa del Callejón del Beso que no habrá forma o que sí creo que hay forma de antropología e historia lo siente en la mesa todos y replanteemos el rescate de esta ciudad. Esta es una inquietud que te dejo hoy como guanajuatense. Una vez más, te felicito por tu honorabilidad y principalmente porque así hiciste, hiciste valer a la institución, que es Antropología e Historia. Y si este país no se rige por instituciones, estamos muertos. Muchas felicidades y gracias Olga por venir al Observatorio de la Ciudad de Guanajuato. No, muchas gracias. Y con respecto a, a tu comentario, si pudiera comentarlo de una vez, eh, me parece que, que sí, es importante eso que estás planteando. Ojalá se pudiéramos hacer ese, ese tipo de mesas. Eh, nosotros estamos en la mejor disposición. Eh, nada más sí si quiero bueno comentar. Eh, si se tiene un, un plan de ordenamiento territorial con con los usos de suelo, con la normativa, con, los, con la normativa que se debe, con, con un análisis correcto de, de las zonas y de y de cada, y de cada eh, ahora sí que eh, área de, de, de densidad de de eh, movilidad si se tiene todo eso dentro del, de, de la administración pública y está avalado por los especialistas y por la misma ciudadanía en que, que se haya visto una participación ante estos planes, pues yo creo que se debería de valer las autoridades con eso. Y, y yo creo que no tendríamos ahora sí que, que tanto problema en, en estar validando si es factible o no una cantina o, o un uso de suelo de, de mesas o de cuántas mesas tendríamos que ponerlos o, o de anuncio yo creo que nos ahorraríamos muchos mu mucho tiempo y podríamos estar haciendo proyectos más eh, ahora sí que eh, incluyentes dentro de lo que es el, el centro histórico entonces eh, los cambios de uso de suelo la, eh, la no la no validación correcta de las densidades, este, eh, las divisiones que hay también en, en terrenos, en, en inmuebles, pues todo eso, nos, lo único que nos está provocando es que cuando ya llegan al a instituto por una factibilidad, pues entonces eh, nosotros ya nos tienen un poco cruzados de, de manos y no podemos eh, más que valorar eh, es, esa propuesta y ver de la mejor manera posible que no afecte el contexto. Entonces, a, ayudados con el municipio y lógicamente con la ciudadanía, avalando todos estos, estos planes, yo creo que sí pudiéramos hacer que Guanajuato eh, pudiera ser rescatado y, y, y, y revalorado este, dentro de, de, de todo lo que la riqueza, la riqueza cultural que tiene. Sí, este... Nomás se me olvidó algo, Olga, preguntarte. Le echan la culpa a tu antecesor de antropología e historia que él dio el permiso de una casa que tapa la vista del Pipila. Para nosotros, el Pipila, los Guarajuatenses, es un símbolo. ¿Es verdad eso que antropología e historia, tu antecesor, le dio permiso a que construyeran ese edificio enfrente del Pipila? Perdón la pregunta, ¿eh? Sí, no, no, no, y, y, es, y es correcto. Bueno, pues precisamente como lo acabo de, de mencionar, esa, esa solicitud. Tengo entendido que ya tiene muchos años, creo que empezó en el 2013, algo por el estilo, en donde eh, es, estas personas, los dueños de, de esa propiedad, empezaron a, a solicitar al instituto una serie de, de construcciones que no se le, que no se le aceptaron. Eh, ya en el 2021, Uh, creo que ingresa uno en donde hay tres niveles en ese espacio. Eh, se, como lo acabo de comentar, a nosotros cuando ya llegan los, las solicitudes en donde ya el, la división del predio ya se dio, en donde el uso de suelo, en este caso era habitacional, también ya se dio. Y... Cumplen con coeficientes de construcción. Cumplen hasta cierto punto con la normatividad municipal. Eh, yo, yo tengo, o sea, yo creo que ahí hubo un cambio de uso de suelo porque podría haber sido. Eh, eh, en el aspecto. En el área natural podría haber sido un área natural protegida todo toda esa parte eh, del basamento de, del pípila pero aquí ya nos llegan con todas las eh, con toda la normatividad autorizada por el municipio entonces cuando llegan así nosotros como instituto analizamos el caso y lo único que ya nos queda es eh, autorizar algo que no afecte en, en su contexto, lo que, y que si llegara a afectar, que fuera lo mínimo, como en este caso. Eh, nosotros no podemos tampoco negar una... si cumple con todos los requisitos que nosotros estamos solicitando, nosotros no podemos negar una, una autorización se analiza y como en este caso se analizó y eso fue lo que de, se determinó en la Junta de Monumentos y en, su, y en su momento se dio esa factibilidad, pero porque ya viene por el municipio con, la, con autorizaciones como divisiones, como usos de suelo, como, como tal vez cambios en los usos de suelo que en lugar de, de, de, hacer, de, de verse como como eh, área protegida, pues eh, le cambian a uso habitacional. Entonces, ese tipo de cosas eh, deberían de estar un poco más regidas y el ayuntamiento también debería de apoyar para que cuando a nosotros nos llegue, ya llegue algo mm, más consensado y no nada más por, porque pues a lo mejor es amigo de alguien o, o es pariente de no sé quién, en las administraciones pasadas, no de del de señor Alejandro Navarro, ni en esta ni en la anterior, sino en las anteriores a él, se había estado manejando que se, se tenía que, bueno, ahora sí que regular bien las, las divisiones y los cambios de uso de suelo para evitar este tipo de cosas. Claro. Perdón. Sí, no. Perdón, perdón. Pero bueno, entonces es por eso que sí necesitamos hacer mesas de trabajo con el, con, el, con las direcciones encargadas de, de estas eh, autorizaciones, como usos de suelo, como como cambios de uso de suelo porque si ya se tiene un plan establecido un plan de ordenamiento territorial no debería de suceder Muchas gracias este, Lolita estaba pidiendo la palabra y luego Ángel por favor Gracias, muy buenos días delegada Olga Adrián Hernández gracias por estar con nosotros en observatorio a todos mis compañeros de observatorio muy buenos días a todas las personas que nos siguen por Facebook Live eh, yo quiero felicitarla maestra, por el trabajo que está usted realizando, que se ve que es con ética y profesionalismo. Pero también quiero comentar algo muy importante para que los demás funcionarios que se encuentran dentro de cada una de las instituciones se conduzcan de esta manera, porque es su obligación y es un compromiso el que han adquirido y que se les ha, ha, ha conferido para que realicen así como usted con ética, con profesionalismo, cada uno de sus, de sus funciones. Y pues son los representantes de las, de, de las instituciones y tienen y hay leyes y las tienen que hacer cumplir. Y por eso eh, eh, mi comentario es que las personas que nos están viendo, que sepan cuál es la realidad y cuál es lo que realmente está pasando con lo del MUMO, del museo y usted ya lo comentó muy bien dicho, que no es un museo, era una sala de exposición, no era un museo, para, porque para un museo ya lo hemos repetido muchas veces y han venido también otras personas a comentarnos lo que se requiere para un museo. Entonces, es un centro comercial con una sala de exposición, que no nos quieran eh, dar a tole con el dedo, diciéndonos que es un museo. Sí, museo ya tenemos, que es el museo de sitio, entonces pues realmente el, el, el propósito, lo que nosotros estamos viendo es que es un negocio, y lo hemos comentado muchas veces, un negocio que está armando nuestro presidente municipal. Y bueno, y también decirles que así como usted es transparente, con ética y profesionalismo, se deben de conducir todos, todos los representantes que están dentro de cada institución. y Llámese... Cabildo, llámese presidencia municipal, llámese como se llame cualquiera de las instituciones a las cuales nosotros tenemos el derecho de saber qué es lo que hacen y la ley está para cumplirse, no, no para violarse. Y yo la felicito, maestra, porque usted la está haciendo cumplir la ley. Muchas gracias. No, gracias a ti por tus palabras. Y este, le vamos a dar la palabra ahora al arquitecto Ángel Arcos, su colega. Hola, muy buenos días, saludos. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Oye, pues bienvenida al observatorio. Aquí andamos metidos nosotros, como ves, en la defensa del patrimonio y de muchas otras cosas. ¿no? Andamos como el Quijote de la Mancha, dándole de golpes a los molinos de viento. Por todas las situaciones que ya bien comentaste ahorita. ¿sí? Este, para nosotros, en el ICOMOS, donde somos, somos compañeros, bueno, nos dio mucho gusto que estuvieras, que estuvieras en, en, a cargo de, de, de la institución, del Instituto de Lina, este, pero también eh, veíamos con cierta preocupación las broncas en las que estás metido. ¿sí? Esto de la defensa del patrimonio, y tenemos dos ciudades patrimonio en el Estado, y, y, y por desgracia te te toca andar, andar correteando todo esto que es San Miguel de Allende y Guanajuato, ¿no? O sea, muchos intereses personales, este, muchas eh, actitudes eh, poco éticas de la ciudadanía, y hay que decirlo, porque muchas veces la ciudadanía es la que genera todo este tipo de situaciones hacia las autoridades, y después nos meten una serie de, de problemas muy grandes, ¿no?, con intereses y todo lo demás, eh, fuiste muy clara en todo lo que has comentado ahorita del mundo, también del, de la colina de la deshonra la llamo yo porque realmente la colina del Pípila era parte de un paisaje natural de la ciudad de Guanajuato. En todas las fotografías era predominante esa colina y poco a poco se está absorbiendo y poco a poco se está, se está este, utilizando. Este, y en beneficio nada más de unos cuantos, ¿sí? de, unos, de unos cuantos y la ciudadanía, bueno, pues lo vemos. Seguimos en la lucha de la, de la conservación del patrimonio, que es nuestro, nuestro principal compromiso con UNESCO cuando nos, nos inscribieron en la lista de ciudades patrimonio. Y habrá que seguir luchando. Este, acá por el lado de como les comento a los compañeros del observatorio, bueno, estamos buscando también algunas medidas. Este, para coadyuvar, esa palabra a mí no me gusta mucho, no pero sí para participar eh, con, con las autoridades, eh, pues para que haya una, eh, una idea un poco más clara y más concreta de la responsabilidad que tenemos como ciudad patriótica. El plan, los planes de desarrollo, los intereses personales, los intereses políticos y económicos, creo que no deben de estar por encima de ese gran título que tenemos a nivel mundial, porque es, es, es importante mencionarlo, pero también es importante mencionar que es una responsabilidad enorme, Olga. ¿sí? Tenemos que estar cuidando una serie de cosas y muchas veces logra uno más como Juan Pueblo dialogando con alguna autoridad para resolver algún conflicto ¿sí? o, o algo que vemos nosotros en el deterioro del patrimonio, que muchas veces como institución, ¿sí? porque a ti te atacaron de una manera, o sea, desleal, no se debería de, haber, de, de, de llegar a eso. ¿no? El respeto se perdió, el respeto no, no, no demostraron la educación que se debería de tener. Sí, este, pero bueno, pues aquí estás, este, no estás sola, porque tienes a la ciudadanía. ¿sí? la ciudadanía Curiosamente, eh, la gente de Guanajuato se empieza a dar cuenta de qué tiene. Este, eh, se han hecho algunas acciones y por qué no decirlo, hay que mencionarlo por parte del, del ayuntamiento, de rescatar y de hacer una serie de, de pláticas y de conservatorios y una serie de cosas en los barrios y todo esto. Y esto sí ha venido a fomentar un poco Así que la gente se dé cuenta por qué mi barrio es este, por qué mi barrio se llama así, qué antecedentes hay. Este, poco a poco se ha venido trabajando y poco a poco el observatorio, los diarios y todo lo demás ha estado haciendo que la ciudadanía se dé cuenta de por qué somos una ciudad tan especial, ¿sí? de por qué somos una ciudad eh, reconocida y por qué debemos de conservarlo, o sea, el compromiso, yo siempre lo he entendido así, es la conservación, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la colina de la, de la Deshonra, del Pípila, este, pues es conservación del patrimonio natural, como tú bien comentabas, o sea, haberlo manejado con otro, con otro criterio y no este, darle un cambio de uso, o sea, bienvenida Olga, todo mi cariño para ti, todo mi apoyo, y creo que del Observatorio Ciudadano también lo tienes. Muchas gracias. No, pues, pues muchas gracias este, y haciendo un poquitito eh, a, a, a, tu comentario, o sea aprovechando lo que comentaste con respecto a, a ese a esa propuesta de rescate de barrios o de conocimiento de los barrios. Yo hablaba precisamente con las autoridades en el caso cuando fue su, su momento lo de la famosa Rueda de la Fortuna ese juego mecánico eh, me sorprendía y sí se los dije porque pues la verdad como que soy un poco directa y me gusta decir las cosas como son y sí le dije que me extrañaba mucho que este teniendo esos grandes temas como el rescate de barrios y, y, y, y tan y, y, y la invitación que se tiene a, a, a Precisamente a los personajes que estuvieron ahí, eh, al conocimiento con historiadores. Este, eh, y, y bueno, me tocó estar también en la presentación de, de los proyectos que se hicieron para la gestión del centro histórico. Y bueno, hablaban de, de muchos proyectos de conservación, de difusión, de, de preservación, de restauración. Les decía yo, me extraña que, que te, teniendo esos conceptos y, y sabiendo todo eso, ¿por qué permitieron que se pusiera ese fuego, o sea, enfrente de lo que es la basílica, un, un, un símbolo tan importante en la plaza principal, habiendo otros lugares donde se pudiera haber colocado? Eh, pero no, tuvo que irse ahí, y bueno, este, yo sí les, les hice ese comentario, le digo, es que me extraña, me extraña, y pues discúlpenme, pero esto pues no, no es posible, y pues bueno, ya lo demás, ya lo sabe la ciudadanía, se, se retiró, gracias a Dios. Pero, pero sí, exactamente, eso me extrañaba, que, que haciendo todo esto y tratando de planear y hacer por el rescate, y precisamente por la revaloración de, de, de todo el patrimonio tan rico que tiene la ciudad de Guanajuato ¿Por qué llegar a estas cosas? ¿No? O sea definitivamente no lo no lo entiendo y hasta ahorita no lo he entendido pero bueno sí también lo comenté en su momento. Sí, son son incongruencias y ocurrencias no. Ángel, sí. Ángel y, y les falta la la letra G. No, y la G, esa o sea, G que le da en la torre al paisaje urbano, pero ya esa también ya ya, ya ya va pronto para afuera ya, pues ya hace, hace, meses, desde hace meses ya se, se solicitó que se que se retirara y, y bueno como las autoridades municipales no lo han hecho entonces estamos acudiendo a, a las autoridades estatales pero ya en eso estamos también ya pronto pronto va a desaparecer de ahí hay muchas otras cosillas que andan por ahí hay mucho, no, hay, hay mucho hay mucho hay mucho que hacer pero aquí estamos a la orden y y ahora sí que invito a la ciudadanía que cualquier duda que se tenga, que es preferible primero eh, acudir y con nosotros para, para que eh, nos presenten sus proyectos, las ideas, lo que, lo que, lo que quieran hacer. Y, y nosotros los vamos guiando, o sea, los vamos guiando para evitar, pues ahora sí, perder el tiempo y de dinero, porque sabemos que una construcción siempre y que si se para, no se para, pues todo implica pérdida de dinero. ¡Ostras! Entonces, sí, entonces estamos de veras a la orden, eh, a veces, yo eh, ahorita se los digo, los teléfonos no, es, no, no funcionan, eh, algo pasa en esa institución, se los digo, no es porque yo <risa> estoy llegando y estoy dando cuenta desde hace tiempo, pero estamos en eso, este, tratando ya de que la comunidad sea <risa> más, más rápida para, para toda la ciudadanía y este Carla había pedido la palabra adelante Carla y luego Carlos Arce y luego Maelena sí. este, Maestra no, pues nuevamente muchas gracias y usted mencionó algo muy importante acerca del cambio de uso de suelo la compatibilidad de los usos de suelo y la legislación municipal creo que es algo es el, es el, siempre lo hemos dicho aquí la planeación es el eje primordial para el funcionamiento de la ciudad si no hay planeación, no podemos tener, vamos a tener muchísimas problemáticas que ya hemos visto, ¿no? que se han derivado acerca de la mala planeación que tenemos, de los planes que no están contextualizados en cuanto a cultura, en cuanto a patrimonio, en cuanto a la gestión de la ciudad y funcionamiento de la ciudad, en cuanto a movilidad, por ejemplo. Son muchísimas problemáticas que, que al final del día pues, van a afectar la calidad de vida de cada uno de nosotros. En ese sentido va mi comentario. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante sería, maestra? Bueno, primero quisiera saber si ustedes como institución eh, federal los han invitado a las mesas de trabajo del INPLAN para el programa de ordenamiento ecológico territorial que se está promoviendo ahora y que tienen tanta prisa por hacer. Este, nos platicaba ayer, eh, la semana pasada, eh, un regidor, el regidor Chávez, Carlos Chávez, que ellos están haciendo las cosas muy bien. Aquí se le dijo que no se estaban haciendo muy bien, también como él nos vino a presumir, pero eh, eh, ¿ha habido algún acercamiento del municipio para con ustedes, para precisamente establecer o como decía Piri, releer la ciudad, reestructurar los usos de suelo, eh, hacer este, esta, este estudio a profundidad desde, la, desde el punto de vista patrimonial? ¿Ha habido un acercamiento con ustedes como institución de, por parte del municipio o por parte de lo, del regidor que estuvo, por ejemplo, con nosotros y que es el, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano? Eh, mira, de, de noviembre a la fecha no se nos han invitado. No, no tengo conocimiento si anteriormente se les habían invitado, pero de noviembre que tomé este cargo, a la fecha no, no hemos tenido por parte de ellos ninguna invitación. Okay. Y la siguiente pregunta sería, maestra, eh, ¿qué tan factible sería, bueno, si el patrimonio es de todos y sabemos que pues, por constitución eh, el artículo 115 es como que lo agarran los municipios para hacer lo que les da la gana ¿no? y, y, y hacer su nodo de negocios, entre otras muchas malas jugadas, pero ¿qué tan factible es que la federación revierta estos permisos cuando ya está afectando no solamente la cuestión patrimonial, sino también la, la cuestión de la calidad de vida y de la identidad de los ciudadanos, porque eso es, eso es algo muy importante que no se ha considerado en estos cambios de uso de suelo. Usted nos dice que el permiso se otorgó en el 2013 bajo otra administración, sin embargo, eh, pues ahorita estamos viendo ya los estragos de esta mala administración pública municipal. ¿Hay alguna manera en que la Federación, con apoyo de la ciudadanía, puedan detener este tipo de, de situaciones? Y me refiero específicamente a la construcción del Pipila, que le está dando en la torre al paisaje urbano y al, al, al, al patrimonio de la, de la ciudad. Este, bueno, mira, nada más quiero aclarar, aclarar, Carla, que no fue en el 2013 que se dio ese permiso, no. se dio en el 2021. Eh, mira, sí, sí hay, sí hay manera de, de, de, de hacer, se le llama un juicio de lesividad, en el donde la misma institución eh, solicita volver a revisar este tipo de, de autorizaciones. Este, sí, sí se puede, sí, sí se puede. Eh, vamos a ver qué eh, podemos nosotros ver de alguna manera para, para solucionar esto, pero de, sí, por, por algunas leyes no tengo yo el conocimiento total de esto, pero sí, sí es posible. Perfecto. Muchísimas gracias. Era una duda que tenía muy, muy fuerte y, y ver qué podemos hacer también desde la sociedad. Mi otra pregunta, la última, lo prometo. Eh, bueno. hay, hay edificios y hay, edi bueno, hay muchas edificaciones que están en el centro histórico que ya Y no tan, también que no están en el centro histórico, en los callejones, por ejemplo en el callejón donde tiene su casa, eh, es, eh, tenemos una pared, ese es un ejemplo, de una ex hacienda de beneficio eh, y que se está cayendo y que es un riesgo potencial. Ya hemos hablado con protección civil y protección civil eh, lo único que nos dice es, Elina no nos ha permiso, no nos muestra ninguna documentación de Elina. Pero nos dicen que, que, no, pues es que Elina no nos da permiso y el municipio nos dice lo mismo, ¿no? Elina no nos da permiso. ¿Qué tantos eh, permisos tienen ustedes para mitigar este tipo de riesgos por parte del municipio? ¿Es cierto esto que ustedes no están dando los permisos o es que ni siquiera ha hecho el municipio el trámite para, para llevar a cabo el retiro o la mitigación de estos espacios donde las casas están cayendo, las paredes están húmedas? Estamos hablando de casas de hace 300, 400 años y que son un riesgo potencial para los ciudadanos. Eh, mira, no, todo, toda solicitud es, este, que ingresa al instituto se analiza en la, en la mesa, en la junta de, de monumentos. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud al respecto, ni por protección civil, ni por la administración, para, para ver algún caso en particular. Eh, por lo menos en lo que va como vuelvo a decir de, de, de noviembre para acá si eh, si sí, sí hemos recibido de algunos otros de algunos otros municipios y se les ha este eh, se les ha contestado como como debe de ser vamos de hecho la semana pasada no esta misma semana estuve en común y también vimos ese uno de sus problemas en, en un mercado en una construcción que el muro bueno ya está a punto de colapsar está ahorita apuntalado, pero sí nos han solicitado, por ejemplo, en force directamente nos solicitó la administración pública, la administración municipal, perdón, este, sobre este caso, pero que de este tiempo para acá no hemos recibido ninguna y estamos a la orden para para precisamente revisar el caso ir personalmente, o sea, o si no, no puedo yo, bueno, va va el equipo que que se encuentra eh, en, en el área de, de arquitectura para revisar cada caso este y dar una respuesta la la, muchas, la mejor la para precisamente para evitar daños a a los transeúntes muchas gracias maestra los ciudadanos podemos empezar con este trámite es decir si no tenemos bueno ya vimos mentiras no de de por parte de la del municipio de, de echar la culpa a ustedes de decir, ah, es que ellos no nos dan permiso y elina, y elina, y elina. Nosotros, como ciudadanos, con estos dictámenes que ya tenemos de protección civil, donde nos dicen que, por ejemplo, es un alto riesgo, ¿podemos nosotros ir con ustedes, a acercarnos como institución para estar gestionando este tipo de trámites o necesita hacer el municipio? Bueno, es que eh, lo, lo pueden hacer. Si es de su propiedad, pues con mucho ma mayor uh, este, información de documentación, pues este, es, es mucho más sencillo. Si no fuera de ustedes, pues por lo menos una alerta y entonces nosotros ya pudiéramos acudir a ver de qué se trata y empezar a ver de qué manera pudiéramos todos ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nuevamente reitero mi felicitación y mi total solidaridad con usted el, y, y el repudio hacia la violencia de género que ha venido presentando, y no solamente violencia de género, a, esta, a, esta, a incentivar el odio entre, entre la población para una mujer y para una figura de autoridad. Muchísimas gracias y muchas felicidades, maestra. Adelante, Carlos, Carlos Arce, que está pidiendo la palabra. Gracias. Gracias por estar con nosotros, maestra. Yo, yo no la voy a felicitar porque yo creo que a los funcionarios no se les felicita, se les reconoce que estén haciendo su trabajo. Entonces va mi reconocimiento porque ha cumplido usted fielmente su trabajo. Su mandato es el cumplimiento de la ley de monumentos y, esto, y eso lo está haciendo cabalmente. Creo que hay un problema muy serio al que nos vamos a enfrentar de ahora, de ahora en adelante, eh, mucho más serio que el problema del, del museo. Y es que no vamos a encontrar enfrente, usted no va a encontrar enfrente, la buena fe de las autoridades municipales. Eh, hay que hacer un, una interpretación diferente de este conflicto. Y la interpretación debe de venir por el análisis de que lo que gobierna Guanajuato no es un alcalde, sino es una red de corrupción. Usted lo que está interviniendo es esa red de corrupción, por eso están tan enojados porque se deja de hacer negocios. Entonces, la afectación ha sido muy grande a esa red de corrupción. De tal manera que usted tiene un enemigo enfrente. No tiene un adversario, tiene un enemigo enfrente y nosotros tenemos ese enemigo enfrente también. De tal manera que solamente la organización ciudadana puede enfrentar esto. Y, y, y mire, le pongo el, el, el mejor de los ejemplos. El PMUDET, el nuevo programa. ¿Usted cree que una administración pública municipal que no pudo ni siquiera iniciar el trámite de eh, la zona comercial y exposición va a poder sacar el programa de ordenamiento territorial y ecológico del municipio? No me conteste porque sé, sé, sé que es muy difícil la pregunta y más que usted la, la, la, la tenga... La, Tenga que responder, pero no va a tener las posibilidades de hacerlo. Si no, si no pudo tramitar, tramitar siquiera un permiso de esta índole complicado y todo, pero no pudo, menos va a poder sacar el programa. Están actuando ya de mala fe. Ha quedado en evidencia. Están diciendo que están convocando a todas las partes y ya ya vimos que a ustedes no los están convocando a, a todo el asunto del IMPLAN. ¿Por qué? Pues porque no quieren intervenciones externas, quieren manejar los usos de suelo. El, usted lo sabe, es urbanista, conoce, ha estado en desarrollo urbano. Bueno, pues lo que quieren manejar son los usos de suelo. Traen compromisos desde las elecciones, precisamente porque ya compraron usos de suelo y ahora tienen que responderles esos usos de suelo cambiándoselos. Esencialmente empresarios de la construcción que ya tienen comprados terrenos muy baratos, compran terrenos a pesos y los venden en miles de pesos. Ese es el gran negocio de la explosión de las ciudades. Eh, entonces, todo esto pues es la materia de una red de corrupción para hacer negocios, negocios eh, inconfesables, que no, se puede, no son los, los negocios normales de una ciudad, son los negocios que que son la anormalidad en la ciudad. Entonces, ese es el, el problema que estamos enfrentando y lo, lo vamos a enfrentar de manera más aguda porque todo lo que va a haber va a ser mala fe de las autoridades. Yo creo que este es un asunto que debe de subir a una escala mayor, probablemente con el gobierno del Estado, para establecer la forma de relacionarse en un lugar donde claramente eh, la autoridad local se va a dedicar a torpedear todas las acciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es el, el problema que vamos a ver de, de inmediato y que vamos a, a necesitar juntos junto con la ciudadanía, porque usted está fuerte ahorita, porque tiene el respaldo ciudadano, tiene el respaldo sobre todo de la razón, porque claramente la razón está de este lado eh, y a, va, va a haber que enfrentar estas cosas. La Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna no fue otra cosa más que una forma de molestar a, Li, a Lina. No se hizo con otra, con, con, con otra visión y otra perspectiva. Estaba enojado el señor y entonces dijo, pues como me echan abajo mis negocios, ahora los reto y les pongo... La rueda de la fortuna enfrente, y como eso se le pueden ocurrir otras muchas cosas. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Pues que en estos próximos dos años no se ve la forma de poder empezar a defender y a recuperar lo que se ha perdido en Guanajuato, que es mucho, como lo planteaba el licenciado Santibáñez, es precisamente el problema de la presa de la olla, los barrios, marfil. Este, vemos cómo empiezan a pulular construcciones en zonas verdes. ¿Qué está pasando? Pues yo se lo digo, eh, desarrollo medioambiental y urbano, que por cierto me llamó la atención, ¿cómo se llama eh, esta entidad en San Miguel de Allende? Porque es cu Cuidado del Patrimonio en San Miguel, ¿no? ¿Cómo se llama la dirección? La Dirección de Centro Histórico y Patrimonio. Es una dirección aparte de lo que es Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Bueno, pues aquí desaparecimos lo que era vigilancia, ¿no, Guillermo? Sí, este, sí, había un, había un y consejo. Y vigen, vi, bueno, todavía creo que, creo que esa ley está vigente. Nada más que no se, no no se reúne entonces, el consejo de vigilancia. Entonces no hay la visión de patrimonio y es lo que estamos viendo. Sí le queremos decir que el director de desarrollo urbano, lo digo yo, pues es uno de los peores funcionarios del gobierno estatal cuando trabajó ahí, tuvo varias inhabilitaciones y sanciones por no haber desempeñado bien su procesado. trabajo. Sí, es, es, es uno de los peores funcionarios, no debería de deber estar, no estar ahí. ¿Y a qué se dedican? Pues se dedican a negociar los usos de suelo. Entonces, eso es lo que está enfrentando Guanajuato. Hay que decirlo. Descarada, descarnadamente. Ese es el problema y por eso estamos viendo este desorden y pues dan igual permisos de construcción, pues se negocian ahí permisos de construcción, usos de suelo, no sé cómo andan las licencias de funcionamiento. La ciudad está cerrada, está cerrada para los negocios que no sean de los cuates y que no sean de quienes están adentro de esta gran red de corrupción. Ese es el Muy problema bien, que y hay que enfrentar. Márcale Cucursola. Ahí está. Ahí está Cucursola. Ahí, ahí está claro también. No, pues el, lo, hay muchos ejemplos, Piri. Ese es el problema. Ojalá y fueran uno o dos. Ojalá y fuera el problema de la de, de, de, de la parte del Pípila. La parte del Pípila ha sido ocupada, pues esencialmente porque eh, ha sido colonizada por Eduardo Nap que es un eh, viejo político guanajuatense que fue alcalde este, aquí de Guanajuato y ha hecho todo esto que ha hecho en el, en el pípila desde el funicular hasta los hoteles etcétera y si les dan chance pues van a tapar el pípila porque arriba de esa construcción lo que sigue es poner una terraza y usted sabe también el problema de la terraza va a haber una terraza y va a haber un va a haber bar ahí y va a estar muy padre ese bar ahí abajito del pípila. Eh, para allá vamos. Sí, mucha, mucha razón, este, Carlos, definitivamente. Este, eh, pero bueno, yo pienso que con la ayuda de la ciudadanía y de organizaciones como la, de, la del Observatorio Ciudadano, yo creo que podemos hacer que, que Guanajuato no, no, pues no vaya en pique, ¿no? Y que al contrario, que se rescate y se, y se respete, se respete el patrimonio. Ya no hablo tanto de... de de autoridades este, debemos de tener un respeto eso se lo dije también en una entrevista pero bueno eh, por lo menos el respeto al patrimonio porque es su obligación es su obligación como autoridad municipal la conservación del patrimonio Sí, bueno, este, yo creo que eh, una cosa que me parece evidente es que el presidente ay, municipal ay, quiere convertir ay, ay, todo lo que tenga que ver el municipio y Elina en un asunto político, él ha estado diciendo, ahora que habla de la pista de hielo, está diciendo ay, que a ay, ver si Elina se la pega, para a, a mí es, hay algo que me da mucho gusto de que usted esté haciendo, que esté luchando por la institucionalidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que le responda eh, de esa manera, porque lo que quiere es decir que ustedes lo hacen porque son de la 4T y yo no veo que tenga que ver nada la 4T con todo ese asunto, pero él sí quiere para, para ganarse a, al público, pero el público no, es, no se está tapando el dedo. ¿eh? Sí, definitivamente. Ahorita trae ese, ese discurso de que este, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es 4T. Eh, sí. Pero bueno, este... Eso pues eh, yo creo que nadie se lo cree, definitivo. O sea, eh, está agarrando esa bandera para justificarse, definitivo. Y sí, lo más curioso de todo el asunto del museo y del centro comercial, que a mí me llamó mucho la atención, es uno, la principal argumento para poder hacer sí. ese, esa idea de convertir en proyecto y luego buscar que se construya. Es que quiere, quieren decir que un museo es lo que a uno se le ocurra, y se le olvida que hay un organismo mundial que regula los museos, en donde su de, en su definición de museo nos habla de lugares que no son lucrativos, su fin no es lucrativo, y entonces ellos ni siquiera toman en cuenta eso y le llaman. Mumo, O sea, museo, cuando no deberían de hacerlo porque no corresponde a esa categoría de espacios eh, gratuitos para la gente. Eh, y, y me parece que, que es precisamente la, su motivación, como nos da mucho dinero al municipio, por favor, apruebenos un museo. O sea, no hay idea de lo que está diciendo la autoridad municipal, a mí me parece... Sí. sí, definitivamente. Este, eh, es absurdo cuando les pregunté que si tenían por lo menos el estudio museográfico para poder partir, para, para realizar un proyecto arquitectónico, porque de ahí se basa. Pues me dijeron que eso lo iban a hacer después de que lo autorizaran. Y digo, pues es que es al revés. Primero lo tienen que tener para poder crear un proyecto. Pero bueno, bueno como que no captan o no quieren captar eh, esos comentarios. Oiga, no perdón, les maestra. ¿hay, ¿Hay proyecto ejecutivo? ¿Alguna vez le enseñaron un proyecto ejecutivo? No, ya dijo que no. No, definitivamente no. No, no, no, no han ingresado un proyecto ejecutivo. Maestra, eh, yo también quería bueno, hacer una, un comentario en cuanto al permiso del que, so, del que solicitó la factibilidad. Ah, ah, Recuerdan que quién fue la persona fue Héctor Morales, que ahora que estaba en ese tiempo en, en, en obra pública y que él hizo esta cuestión de la factibilidad que usted ya nos explicó muy bien que ese término ni siquiera existe y por otra parte eh, pues que ni siquiera él tenía la, legalmente esa, ese atributo de solicitar ese permiso porque tiene que ser, ya lo habíamos visto también en el observatorio, tenía que ser por el síndico del ayuntamiento. Se saltaron a la función del síndico y esta persona que ahora es el presidente del consejo del CIMAPAC, pues es, es el, fue el que lo solicitó. Entonces vemos el pago de favores, la mafia que hay dentro del, del municipio una y otra vez y pues lo estamos reiterando ahora aquí con una persona externa que hace de una manera excelente su trabajo. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias, gracias. Doña Olga, pues ya casi tenemos, tenemos un poquito más de una hora le voy a pedir la a, de favor Memo, me estaba pidiendo la, la palabra a Marielena sí, a Lolita le voy a dar la palabra pero también para que la tome y después nos lea las reacciones del público que está dando el seguimiento a esta sesión como lo hacemos en todas las sesiones eh, públicas del de, de observatorio eh, así que si quiere tomar la palabra Lolita y luego le voy a encargar que nos diga eh, ¿Qué, qué, ¿Qué está opinando la gente que está viendo esta sesión? Gracias, Memo. Sí. Maestra Olga, yo nada más para, para hacerle una pregunta. Eh, ¿Usted tomará alguna acción por la falta de respeto del alcalde Alejandro Navarro? Eh, que la verdad se portó como un patán y además promovió la violencia ante un evento este, popular en unas fiestas hacia su persona, incurriendo en acciones de, de este tipo, con declaraciones y acciones de, de violencia de género, eh, ya lo comentó usted, por ser mujer, va a tomar alguna, alguna acción, y si es así, maestra, eh, le quiero comentar que cuenta con todo con todo mi apoyo, si, si este, eh, usted eh, hace este tipo de, de acción legal, que esté en sí. todo su derecho, Cuenta con, cuenta con mi apoyo. Eh, y en, eh, si gusta contestar, si, si gusta, si no para empezar a leer los comentarios. Pues nada más así a grandes rasgos. Mira, eh, la verdad, ahorita estoy, no. estoy en ese proceso de, de, de ver, todavía no estoy muy decidida a que, cómo, cómo, cómo vamos a actuar, porque ante todo, bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia siempre, eh, bueno, se merece respeto y, y actúa conforme a la ley y también con respeto a las autoridades entonces eh, estoy en ese proceso de, de ver si, si hacemos esa denuncia y ya se los haremos llegar en su momento Muchas gracias Muchas Yo Lolita lo antes de eh, maestra y no quiero, quiero no quiero o sea, eh, eh, esta oportunidad quitarla el alcalde ha estado diciendo que nada le gusta a Lina, que usted es como la mano inquisitora de que nada le gusta. No, no, no. Inclusive yo estuve en el centro la semana, en esta semana, y hubo gente no, que me dijo, no, no. es que Lina no quiere que nos divirtamos. Elina, o sea, vea la percepción que está haciendo la gente. Entonces quisiera yo, por ejemplo, ya le van a echar la culpa de la pista de hielo. Se, digo, ya lo, ya lo estamos viendo, este maestra. ¿Qué opina usted o qué le podría decir a los ciudadanos para desmentir? Porque aparte es una guerra de odio, porque va en la calle y no va a faltar alguien que le diga, mira, ella es la causante por la cual no te subí a la rueda de la fortuna en el centro que se iba a ver tan bonita. ¿Qué, qué, qué podría decirnos usted a la ciudadanía en este momento que nos que está viéndola referente a eso? ¿Por, ¿por qué no...? ¿por qué no tenerle, eh, por qué no es Olga? O sea, ¿qué le podría decir usted de que nada le gusta a Lina y usted es la causante de todo y que aquí queremos ser un pueblo tercermundista, nada innovador? Entonces, ¿qué podría decir de eso? Sí, este, sí gracias por, por hacer la pregunta. Sí, definitivamente eso es lo que he estado viendo, que, que ya ahora todo es culpa de Lina, eh, en fin, bueno, mmm, yo desde que tomé posesión de este cargo comenté que, y, y lo digo porque yo he estado del otro lado de Lina, o sea, yo he trabajado muchos años en el rescate y la restauración de muchos inmuebles y yo sé lo que es a veces eh, batallar con el INA, ¿sí? O sea, es la verdad. Entonces, yo, mi, mi objetivo fue... Que, que al contrario, que ahora nosotros íbamos a hacer que, que Lina eh, fuera, bueno, que lo vieran como una institución de apoyo. Sí lo, sí lo habíamos visto así, pero como había tanto, o sea, que los permisos se tardaban, que, que era un... Y este, ya no dicen INA este, es y no, porque todo era no, no, no del Ina eh, al contrario, yo, mi objetivo en, este, este, en esta etapa de, de, mi, de mi vida y trabajando para el instituto es ina sí, o sea, vamos a ver cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo sí resolvemos las cosas, cómo sí apoyamos a la ciudadanía, cómo sí podemos, este, eh, ahora sí que ofrecer o dar o dar la, los permisos lo más pronto que se pueda eh, eh, eh, sí eh, cómo vamos a hacer proyectos, sí cómo vamos a, a trabajar de la mano o sea eso eso es ese es uno de los objetivos que yo me planteé y así se los hago saber a, a toda la ciudadanía este eh, el instituto eh, tiene las puertas abiertas para cualquier eh, duda información eh, pregunta necesidad este, estamos eh, precisamente eh, ahora sí que eh, tratando de, de resolver lo más pronto posible las cosas. Muchas veces no depende solamente del instituto, como ya se los hice ver eh, con respecto a la documentación o los requisitos que se necesitan para los proyectos. A veces la ciudadanía no los ingresa en tiempo y no los ingresa Totalmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizarlos, vemos que faltan algunos documentos o que los proyectos no vienen completos o que los, o que los proyectos no, no son los más óptimos. Y ahí es donde se empieza a perder un poco de tiempo. Entonces, nosotros estamos abiertos a, a, a tener mesas de, de diálogo, de trabajo para, para los proyectos que, de, de las necesidades de ahora sí que de la ciudad, bueno, de todo el estado. Muy bien. Sí, antes, por favor, antes. Ah, perdón, nada más para concluir. Entonces, usted acaba de decir algo muy importante que fue parte de muchos de mis pleitos con el, con el alcalde. Él dice que primero hacemos las cosas y luego pedimos permiso, pero el problema en eso es que embarra a todo mundo porque él es el bueno y todos somos los malos, o sea, los que impedimos el crecimiento de Guanajuato. este Yo creo que Lina está haciendo muy bien su papel eh, la felicito, pero digo, como dice, no es felicitación, pero simplemente reconocimiento y, y pues a mí me gustaría terminar con una palabra que usted dijo, dijo, es acompañamiento para que las cosas se hagan bien. Y creo que con eso me quedo para que ese yo creo que a lo mejor ese es el mensaje a los ciudadanos también, ¿no, maestra? Que ustedes están para ayudar y para acompañar para que las cosas se hagan bien. Así es, es muy correcto. Y ok, a la... gracias. Lo vuelvo a decir. Oh, todo bajo la ley, ¿no? Claro, claro. Así ah, sí, es. Por favor. Bueno, el, el comentario, tu comentario, Olga, del INO. O sea, yo creo que todos sufrimos con, con, con el INO en algún momento dado. Pero vuelvo a, al comentario que hice en mi intervención anterior, que es mucha responsabilidad de la ciudadanía. En este caso, el, el, la responsabilidad y el compromiso de los arquitectos, ¿no? Cuando yo así tuve que hacer algunas cosas aquí en el Centro Histórico de Guanajuato, bueno, pues veía la tipología, veía los materiales, las alturas, proporciones de vanos y de macizos y todo lo demás. Y yo más bien le daba como que la vuelta, primero iba y platicaba con gente de Lina, ¿sí? le llevaba mi propuesta, venía la contrapropuesta, llegábamos a un acuerdo y entonces ya le daba todo el trámite desde desarrollo urbano y obras públicas en su momento, cuando estaban separadas, ¿sí? O cuando estaba en una sola dirección, y luego ya bajaba directito, directito al INA y lo solucionábamos, ¿no? Pero yo creo que es cuestión nada más de la responsabilidad que tiene uno, o sea, no querer hacer este, arquitectura contemporánea en el centro histórico, ¿no? O sea, hay, que, hay, hay un respeto del entorno, hay un respeto del, del, del, del, del, del sitio, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo sí decía, bueno, pues si se están peleando con el INA, pues les van a decir, y no, o sea, primero hay que conciliar y llegar, pero con ciertos criterios, ¿no? Pero sí ese término del no eh, ha perdurado desde, yo creo que de los 60, 70, más o menos. Esperemos eh, que ya. Sí, no, ya, ya, ya, ya, ya se ve que vamos por otro camino y eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Te felicito. De eso se trata, gracias. Gracias. Gracias, mucho. A, Ahorita que nos haga favor, Carlos Arce, por favor. No, nada más. Nada más de lo que están hablando en, en, en, en derecho administrativo y en administración pública, el problema de los permisos es un problema muy grave. Eh, ¿Por qué? Porque están sujetos a, a, a una regulación y por lo tanto una tramitología que puede ser muchas veces complicada y que normalmente eh, se resuelve fácil a través de la corrupción. Lo que ha habido en muchos casos, y hay en muchos casos, y todos lo conocemos, es lo clásico de, uh, no, pues ese permiso sacarlo está bien difícil. Y, y si no hay no, los no. controles suficientes, no, no. los funcionarios no son funcionarios honestos, entonces ahí se vuelve y no. O sea, ¿Cómo se vuelve y sí? Pues con honestidad en la gestión pública. Ese es el asunto. Así es. Sí. Por favor, este, Lorita, ¿qué, qué, ¿qué opinan los que están viendo la sesión? Hay, hay muchos comentarios. Ah, qué bueno. Este, voy, a, voy a iniciar con todos los comentarios. Sí. Eh, Armando Morales, migrantes al, salu al tanto, saludos. Jaime Arredondo. Jaime Cruz Arredondo. Eh, dice. Uf, ¿qué no hizo Ducoin? Aún extraño el famoso FBI. Luego, Orlando Palacios Méndez, muy buenos días a la delegada del Centro INA, Guanajuato. Que las, ded que las dedicaciones del alcalde usando al pueblo no le impida, no le impida, perdón, No le impida hacer, imagino que su trabajo. Este Orlando Palacios, nuevamente, quiero pedirle a la delegada que hagan lo propio para proteger el paisaje de Guanajuato, concretamente sobre la construcción eh, que está justo, justamente abajo del monumento al Pipila, que de por sí ya tapan la vista. Me, este, Juan Carlos García Romero dice, los guanajuatenses apoyamos al INAH. Eh, Orlando Palacios, hay que cuidar de nuestra ciudad, de las ocurrencias del alcalde, ya que el alcalde se quiere imponer sobre cualquier cosa para sus propios intereses, eh, le responde le responde Jaime Cruz. Para mí el mumo ya fue, sin embargo, como muchos ciudadanos cubanenses, pregunto a la delegada del INE, ¿qué pasa con la demolición, demolición de la Casa Gris aún está en obra negra? Entre, entre paréntesis, que está en la faldas del monumento al Pipilá ya, ya lo comentaron, Juan Rodríguez ojalá que no vuelva a haber estallidos incómodos e innecesarios en estas transmisiones, los gritos nunca y sombrerazos no sirven para razonar eh, Paloma Robles la Lacayo mi total solidaridad para la maestra Olga, lo único que ella hace es su trabajo, con mayúsculas institucional, responsable y comprometida, Paloma Robles, ah, lo está viendo el video Orlando Palacios Méndez. Perdón por asegurar y aludir un partido político, pero el PAN se ha caracterizado por acabar el bien patrimonial. Todo lleva firma y sello del gobierno en el poder. Es claro que hay personas que militan en ese partido y son buenas personas, como Carlos Arce y otros, pero son mal vistos por sus líderes. Eh, Leonora Villegas. Maestra Olga. Existen indicios de que al interior, al el anterior director Jiménez Guillén haya actuado en este tema de manera irresponsable y fuera de toda honestidad, me imagino que dice. Ah, perdón. Eh, Maestra Olga, ¿cuál fue el criterio para aprobar la construcción del inmueble bajo el monumento al Pipila? Armando Morales, delegada Olga Adriana, por favor tome acción sobre la construcción horrible a las faldas del Pipila. Jaime Cruz Arredondo, Celina no tiene dientes para hacer cumplir la ley y preservar el patrimonio histórico pregunto entonces para qué sirve y eh, Roberto Loya, reconocimiento y respaldo para la maestra Olga por parte de los guanajuatenses que sí amamos y respetamos a nuestro cuévano. hay mucho por hacer, hubo ausencias y tolerancia del anterior delegado eh, Jaime Cruz Arredondo uff, qué palabras tan crudas, no nos queda más remedio que autorizar con todo respeto a la delegada de, de Peña, de, de, de, de pena ajena, sí, es que dice Peña, de pena ajena su comentario. Eh, Orlando Palacios, si hubiera tomado como precedentes del Hotel Misión Casa Colorada, pues la construcción de un lado del mirador afecta. Eh, Orlando, Misión Casa Colorada va a continuar con su construcción después de todo. Eh, Leonora Villegas, sin embargo la construcción sí afecta a la visual desde el monumento hacia la ciudad. La perspectiva de la visual debe ser, eh, no alcanzo a leer, eh, Ma María Gabriela Ortiz Lozano, sororidad a la delegada de Lina, Armando Morales, maestra Lolita y observatorio, solamente nos queda decir adiós al cerro que está en las faldas del Pípila. Ese... Eh, ese espacio ya está todo denunciado como propiedad privada. Eh, Neancio Charrel, hola, Le, la causa raíz de quien está de alcalde ha sido elegido por las masas, supuestamente ganó, entonces se requiere, se requiere que esa población conozca lo que hace el supuesto líder del ayuntamiento. Para lo anterior, lo mejor de, la mejor defensa con guante blanco es la razón por lo cual se debería de hacer un debate sobre el tema de manera pública y ahí dejar al descubierto la ignorancia y lo mal que se conduce en Navarro. Eh, Juan Carlos García, respondiendo a Armando, no solo ahí, las construcciones que aparecieron en las faldas del área de la Bufa, que desde la presa de la olla ya se, ya se distinguen, me imagino. Eh, Gabriel Ortiz, una rueda con una idea muy son las ocurrencias por la personalidad. Eh, Armando, delegada Olga, por favor, rescate esa parte del pípila, aún no es demasiado tarde y se mandaría un mensaje a todos. Eh, Ramón Salinas está viendo el video. Roberto Loya, el tema de la rueda de la fortuna considero que fue un tópico bien calculado por el patán del presidente. Sabía que sería criticado y se solicitaría el retiro de la misma medida populista tratando de quedar bien con el pueblo y responsabilizando de su retiro las autoridades federales. El presidente es un junior mal eh, eh, un junior mal educado y caprichoso. Eh, eh, Juan Carlos García empezó a perderse desde cuando los espacios públicos se hicieron espacios privados desde cuando se empezaron a quitar los comederos y demás espacios incluso en otras partes de Guanajuato eh, Mario Rodríguez Llebra saludos a todos los expositores Leonora Villegas, maestra Olga Casa Mata es propiedad del gobierno del estado está en pésimas condiciones el medio natural y el abandono Ramón Salinas, felicidades a la arquitecta Olga por tomar con seriedad que merecen las decisiones que ha tomado tanto con uh, tanto con ahí voy. con la seriedad que merecen Gracias. Eh, Nancy ¿Por Porque a Lolita no lee. Perdón, se me, se me, se me, es que se me, se me corta. Eh... Tanto con lo del mumo y de la rueda de la fortuna y la G, que quita la hermosa vista a la basílica, la ciudadanía, estamos con todo lo que sea a favor de la conservación de la ciudad y de su población. Ok, Gilberto Hernández, una pregunta, el cronista de la ciudad no veo que se manifieste, ya sé, entre paréntesis, eh, un signo de pesos, que él, que difunda y promocione nuestra historia, ¿qué hace entonces? Mario Rodríguez Llebra, los ciudadanos también deberíamos denunciar algún, alguna posible adjudicación de espacios que son públicos y no propiedad privada por parte de empresarios políticos o ciudadanos. Leonora Villegas, el famoso y muy popular programa de... Estatal y municipal, mediante el cual se regala pintura para fachadas de inmuebles, pienso puede ser contraproducente en zonas históricas, ya que antes de pintar deben realizar trabajos de remozamiento y es ahí donde le está fallando, porque afectan los inmuebles con cualquier material en lugar de rescatarlo. este Jaime Cruz Arredondo. Dice, mi hermana en su propiedad de lo que antes fue la tienda El Aviador, quizá en la remode, remodelación pone un, poner un barandal en la azotea y el INA no autorizó. Sin embargo, si hacen una revisión de la zona, se observan cada con ese tipo de instalaciones, eh, en especial la que conocíamos como ca, casa del Padre Barrón, sería por eso. Eh, eh, le contestan al lo que la pregunta del cronista eh, Juan Rodríguez, dice, disfruta su beca vitalicia. Mario Rodríguez Llebra, en, en el tema del comercio informal y ambulante, se debería de tener un control estricto por parte del ayuntamiento, ya que algunos, ya que algunos espacios, ¿no es cierto?, eh, ya que, algunos, ya que algunos, comerciantes, algunos comerciantes abusan de los espacios que son dedicados a los transeúntes. Esto porque le dan un permiso por metro cuadrado y ellos al rato toman otros dos o más, sin importarles que los espacios ya están muy reducidos para transitar. El ayuntamiento se ve que no tiene este control. Orlando... Palacio Méndez, de lo que comentas Carlos Arce, de los cambios de uso de suelo como el ecocidio en el rancho de Navarro en el puerto de Santa Rosa eh, Leonora Villegas mm, dice es lamentable que el cronista el licenciado Vidaurri esté sujeto al municipio municip por medio de un contrato, es un buen profesionista muy conocedor pero está impedido a confrontarlo eh, Neancio Charrel, el Cimapac es un tentáculo muy valioso para robar al pueblo, simulando consumos, cobrando lecturas alteradas ahí y las momias están sacando más dinero para pagar algunos favores y futuros y futuras futuros aspiraciones. El pueblo está siendo robado del cajón del agua. Eh, Estela Cardona, saludos a todos los integrantes como ciudadana, confiamos en el ministro de Antropología e Historia y no permitan ahora esa construcción del PIPILA. Niancio, perdón, <coughs> Niancio Charrel, el doctor Alito Navarro está estará conformando su manual de cómo robar al pueblo a través de un medio cerebro, de un medio cerebro, intelectual que es el suegro es quien mueve los hilos. Carlos Macías Tinoco, a la honorable delegada de, le hago notar que cualquier acto ejecutado al tenor de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, tienen que ser sancionados, sean autoridades federales, estatales, municipales, no se convalidan, aunque Prevale, prevengan de autor aunque prevengan de autoridades que conceden permisos artículo 1 2 3 4 6 de la ley antes citada eh, luis arce no gilberto hernández eduardo Nap aguilar sus moches con la gasolina y ahora su hijo el consejo en el consejo de simapac eh, Luis Arce, cuando un funcionario toma el cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen. Si está visto que su alcalde es un burro en cristalería y está quedando claro que tiene la menor intención de acatar la ley, se debe denunciar y quitarlo de ese cargo, el cual es claro que no merece. Juan Campos, entonces como ciudadanos nos damos cuenta que como el alcalde le gusta primero impactar los lugares para después pedir el permiso y impactado viene a relucir que el cambio de la parada de la exestación fue para impactar, para poder realizar el proyecto del MUMO afectando a la ciudadanía y Juan Carlos García Romero dice revocación de mandato eh, Juan Campos, que no lo permitan porque es un lugar histórico y no puede estar afectando con la pista de hielo me imagino que es en, en, en la lóndiga de Granitas donde lo ponen. Gilberto Hernández. <coughs> dice, se está impidiendo, pero la honorabilidad y su respeto, que siempre ha estado, no tiene precio menos con este presidente de la Cuarta T. Tania Soto, Carlos Soto, dice. Luis Arcel, hay que aprender a construir sin destruir. Guanajuato requiere gente honesta, preparada y comprometida en las administraciones. Enrique Avilés Rodríguez, el costo del pseudoproyecto de museo de más de un millón de pesos lo pagamos los ciudadanos a Araiza Arquitectura y Construcciones. Que regresen el dinero de ese proyecto o que Navarro lo pague con su dinero, no los ciudadanos. María Gabriela Ortiz Lozano, que cancele el alcalde la deuda, no tiene permiso, no lo hace. Eh, Carlos Soto, apoyo total a Lina. Gilberto Hernández, totalmente mi admiración y respeto a la maestra Carla Piñón, extraordinaria. Enrique Avilés Rodríguez, es urgente un programa permanente de educación para niños y adultos sobre las leyes que protegen el patrimonio monumental y natural. De otro modo, se van a seguir cometiendo atentados en contra del patrimonio guanajuatense como la nefasta idea del concurso Remodela tu centro histórico de lo que se trata es restaurar y preservar dignidad histórica preservar la dignidad histórica del centro histórico y de toda la ciudad y sus minas adyacentes. Otra vez Enrique Avilés Rodríguez, pero por otro lado, Navarro es presidente de las Asociaciones de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad. Hay que pedirle que destituyan al, al, est, al estulto e ignorante Navarro. Enrique Avilés mmm, Rodríguez nuevamente dice mmm, Vidaurri es doctor en cocina, gracias a un concurso virtual que se dio desde Perú. Este, eh, ¿qué más dice? Armando Morales, ¿cuál es el contacto político que tiene Federico Cantero para apropiarse de un espacio de la calle en el barrio de La Escalera? Y son, creo que son todas, me faltaron algunas, pero no las alcancé a leer. Listo, me... muchas gracias, este, Lolita. Perdón, bueno, pues, bastante... coordinador, perdón, perdón, estimado coordinador, disculpe, ¿puedo hacerle otra? La última, ahora sí lo prometo que es la última pregunta para la, para la maestra. Adelante. Gracias. Maestra, esta es mi última pregunta. Quisiera saber si Elina, o usted ahora que está encargada, tiene contemplado la parte del patrimonio natural de Guanajuato. Y esto va muy relacionado, por ejemplo, con, la, pues con las geoformas, ¿no? con los cerros que están alrededor de nuestra ciudad, que de alguna manera le dieron también el nombre y, la, y esta parte de, de ciudad única, de una belleza única y por estas características geomorfológicas. Y, y voy en específico al Cerro del Sombrero. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin de decir esto, porque el Cerro del Sombrero, cada vez que voy, voy muy seguido. Y cada vez que voy, está siendo extraído todo los, la, el arte rupestre que está ahí. Este, no hay atención, no está señalizado. Hay, hay alguna manera que, que podamos, incluso yo misma me ofrezco para trabajar con ustedes, lo, lo que esté a, a, a mi alcance, para que realmente esta área natural protegida, que no tiene un plan de manejo adecuado y que no está el, el, el plan de manejo, que no, no se lleva a cabo, para protegerlo, porque hay muchos vestigios arqueológicos, he estado ahí con amigos arqueólogos y, y, y no hay, hay una tesis únicamente de, de un arqueólogo acerca, hay dos, pero una muy reciente de un, de un arqueólogo joven que está estudiando la zona y, y no hay nada de protección, o sea, la gente se lleva los pedazos de vasijas, se llevan el arte rupestre, cada vez que subimos hay menos eh, piezas, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿cómo podemos apoyarla? Eh, ¿qué, qué ¿está contemplado o no está contemplado? no sé si me puede ayudar con esa pregunta muchas gracias sí, mira, lo que se puede hacer es solicitar eh, o que el gobierno municipal expida una, una declaratoria municipal a esa zona delimitándola, haciendo una poligonal, delimitándola y, y ya teniendo esa declaratoria pues como tú bien dices un plan de manejo para precisamente la conservación de, de esa área. ¿no? Eh, nosotros directamente no podemos este, ahora sí que bueno, pode, podemos intervenir eh, en, en, los, en el hecho de que si hubiera alguna afectación y algún reporte por parte de la ciudadanía o del mismo, las, las mismas autoridades, nosotros podemos intervenir y, y ver de qué manera podemos apoyar, pero aquí lo que yo lo que yo sugiero es que se haga, se solicite al municipio, la, el mismo ayuntamiento pudiera hacer una declaratoria y así pudiéramos proteger esa zona, como muchas otras que pudieran estar protegidas. Y con respecto a a a a cómo podemos cuidar también nuestro, nuestro patrimonio natu natural, que definitivamente viene en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes, eh, es precisamente con las visuales, es por eso que es importante los planes de manejo, cómo este, los usos de suelo que, que, se, que se decreten, pero sin que tengan que haber esos cambios, precisamente para conservar porque todo lo que está alrededor de lo que es la zona de monumentos y, y la declaratoria eh, es parte de, de, de, de la conservación, precisamente pa, para, este, para estas declaratorias. Muchas gracias, maestra. La zona del sombrero eh, ya tiene una declaratoria estatal, es un área de natural protegida estatal, entonces lo que ahí faltaría sería hacer la denuncia ciudadana para que ustedes puedan tener intervención, ¿verdad? Sí, y si tienen el plan de manejo, pues precisamente eh, ahora sí que exigir a las autoridades su conservación y su protección. Okay. Bueno, cuenta con ello, yo me hago cargo entonces de la de la denuncia con ustedes acerca del área. Tengo registros, tengo fotos, y y con mucho gusto se los hago llegar. Muy bien, gracias. Pues le quiero dar las gracias a todos los compañeros por eh, su participación en esta mañana en la sesión pública del Observatorio Ciudadano, y por supuesto a usted, doña Olga Adriana Hernández, por su presencia en esta sesión y su participación y aclaración sobre todo este penoso asunto, uh, digo, asunto de, de el negocio que quiere hacer el alcalde y para que haya más ingresos uh, para el municipio con un museo que debería ser gratuito. <ríe> Muchas gracias a todos. Último, último comentario nada más, Memo, que llegó faltan leyes para que no vuelvan a tocar ni las momias, ni al pípila ni a la lóndiga, jamás creo que sí hay, o sea todo es cuestión de que de que se, se apliquen y a los perros. y a Santa Rosa Santa Rosa, que lo tienen invadido así es, muchas gracias a todos, mucha Olga muchas gracias Olga no, gracias, gracias a nosotros Sí, muchas gracias y gracias a todos y por sus comentarios y estaremos al pendiente y yo sí solicito a la ciudadanía que pues nos apoyen, sirviendo como inspectores de todo lo que está pasando en la ciudad, no, como ustedes bien saben este, tenemos muy pocos inspectores para todo el estado y bueno la ciudadanía nos pudiera apoyar precisamente para los reportes y, y estamos a la orden como les dije nuevamente. Abre un buzón electrónico, Olga abre un buzón para que la ciudadanía te escriba por ahí. Es lo más práctico. Claro, sí, así lo haremos. Gracias. Bye. Buen fin. Buen día, que tengan buen provecho. Buen fin de semana. Hasta pronto. Nos vemos Hasta luego, que estén bien. en otra sesión más.